¿Qué pasa con los bachateros? Les voy a explicar qué es lo que pasa con los bachateros. <risa> los bachateros tienen una maña, o no sé si tenían, no sé si todavía la usan, creo que los salseros porque ahora comenzaron a tener esa maña, que era que ellos venían con una canción de un baladista viejo, por ejemplo, Dani Dani, eh, Roberto Carlos, eh, Joan Manuel Serrá, Sabina la, la colocaban en versión bachata y le daban para allá. ¿Qué es lo que va a dar crédito? Si eran cassés que se grababan antes. Esa gente que grababan esas canciones en manera un cassé, porque eso fue lo que pasó en esto. No voy a decir que Zacarías Ferreira vino y pensó en dar esas regalías señores. Zacarías Ferreira lo que hizo fue que grabó esa canción como han grabado la mayoría de bachateros, la canción de, de Baladita Viejo. La tiran a su versión, una versión, tú sabes, una versión, como eso no llega para allá, porque eso se queda aquí mismo, eh, ah. se queda aquí mismo. Esas canciones, ellos creían como que eso se iba a quedar así. Hace como 21 años, que es yo, 10 años, no sé. ¿Y cómo llama la canción? La voy a buscar ahora. Entonces, parece ser que, al, que cuando o sea, que ahora con la eh, una forma de organización de la música. Lo que, lo que componen y todo eso, existen personas que comienzan a registrar temas. Dani Dani se topó con esta canción y dice: Pero vean, acá puede ser la canción mía. Lo que tiene diferente es el título. Ah, pues así mismo es. Demandan a Zacarías Ferreira porque él pone una canción que hace 10 años la sacó y él le había cambiado el título. Y sacaría vino a explicar y todo eso y vaina. Pero ya está demandado. Bueno, no, que estos bachateros, la gente, hay mucha gente que no sabe que los bachateros cogen siempre esas canciones de Centroamérica, Tú no, no me corresponde, llama la canción, dile que la busquen. Tú no me corresponde, Zacarías Ferreira, busquen. Mucho eh, sí, y balada, cogen y la convierten en bachata y... Michelle, ¿no? el buenón, que le gusta mucho esa vaina de funcionar canciones. Papá. Eh, Entonces la canción, tú no me corresponde la registró Zacarías. Cuando tú la registras en Asca con el nombre tuyo, lo, los chelitos no le llegan a Dani. Los chelitos le llegan a Zacarías. Y cuando Dani supo, es, eh, hubo una amiga mía que lo entrevistó, soy la de León, que es mi amiga, muy buen trabajo, hacen en Luminarias TV allí en la capital que le pregunto a Dani Dani por qué usted lo hizo ahora? Claro que lo tiene que hacer ahora. Porque ese hombre vive. Ese hombre. No está, está oscuro de todo eso. Porque ahí... Esa gente, esa tira esa tira gente tira no sabe. Si esa gente, Oye, me lo voy a decir una cosa. Si los baladistas se pusieran... Todo el que escribió balada. Se pusieran a investigar a todos los bachateros dominicanos. Y, y a todos los merengueros. Yo hablé en persona, óigame Perdón. Y me excusan. Me excusan. Porque okay, antes de poner la canción. Y me excusan. Yo hablo en persona con Pipe Bueno, ¿verdad? Wow. Pipe Bueno, un tipo que ya en, en Centroamérica. Wow. ¿eh? Y yo le dije a Pipe: Pipe, ¿qué tú opinas de la versión que hizo Gillo Sarante de la canción tuya? Y él no sabía. <risa> ¿Neto? Él no sabía. ¿Cómo? <risa> la canción de Gillo Sarante aquí. Mató. Rompió. Pero la de Pipe Bueno rompió en, en, en para allá, para Centroamérica. Y yo le pregunto a Pipe Bueno, ¿qué, qué tú opinas de la versión que hizo yo, eh, Gillo Sarante en salsa? Y él no sabía. Ahí está el flaco que no me puede mentir, que estaba conmigo, que el camarógrafo. Que estaba conmigo, la de Pipe No estaba así. El Pipe el Bueno nos dijo a nosotros que no sabía. Que a él le habían comentado de algo, pero que nunca lo he escuchado. Oye. Que, que tan oscuro, tan oscuro de muchas cosas ellos. Para pa que tú veas. Porque aquí la gente cree que como en los tiempos de antes que tú grababas una canción hacía lo loco. Hay uno, mira, que si lo agarra, si lo agarran los dueños de esos ritmos, le va a dar una demanda, un dembowcero. Que le ha hecho a par de una versión de embow. <risa> <risa> <¿Seguen>, ¿eh? Vicini. <risa> ay, ay, ay. Que le han, que han hecho para, porque como lo hacen aquí, y le hacen una, una versión domi, aplatanada dominicana, y nuevamente vamos a escuchar la canción, vamos a escuchar la canción, que Dani Dani... Pero no fue de ahora eso, hace 10 años. Ay, ay, solo solo. Ahora, vamos a escuchar la versión de Dani Dani. Te quiero a ti, Tan solo a ti, y tú no correspondes Yo voy a decir algo. Yo voy a traer sí. las 10 bachatas fusiladas de baladistas. Sí. No, y el que más. Que tú vas a coger 10 de ¡Que voy a coger 10. Porque hay bachatas. El compadre, tú sabes. El hey, compadre, <ríe> ese se sí ha fusilado. Anthony Santos. Sí. Ay, ay, ay. De Marco Antonio Solís, la mayoría. No, no, pues el si era. Él lo llama a Marco. No, Marco. son, no, son panas. Porque son panas. Eso tú es. Anthony Santos le da los derechos de autor a, a Marco Antonio Solís. Y han cantado juntos en estadios sí, de todo. Sí, sí, pues, ser Antonio. Eh, Igual que el mío, tú, yo te dije, ¿y compadre. <ríe> eh, Otro más que ha fusilado, que yo sé que ha fusilado. Elvis Elvis, Elvis. Elvis. Elvis ha fusilado. Padre de canciones, Bachetica Ha fusilado. ¿Quién más? Aparte de Zacarías. Bueno, Zacarías Ferreira. Ha fusilado a su padre. Que... Ah, ¿usted ve la bachata? Pero para despedir, que ponga Déjame la bachata. No, no, no. Yo quiero que ponga la bachata. que se pegó? De, de, del tipo que, que anda con la botella que se pegó. Eh, eh, que menciona el nombre de, de una mujer del tipo que, can, el que canta la canción. que me no, ¿Eh? no, no, no, que se pegó el año pasado. que fue la bachata que más se pegó el año pasado? Ah, Elizabeth. Elizabeth. También es una balada. Es fusilada. Oye, <risa> oh, oh, oh. Oh. buscan Elizabeth, video de Elizabeth, la bachata, para que vale, tú veas. Ese... Ah, ajá. Entonces él es la primera. Spanish girl. Él, él, él también tenía, él pegó otra. Spanish que, girl. Spanish girl. Din, din, din, din. Esa canción también <risa> es fusilar de un baladista que coge la de los baladistas. Es más la de Toño. Right. Es, es fusilar. Eh. Dale, vieja, dale. ¿Ese fusilado de Toño? No es de Toño tampoco. Es de un argentino. No, mañana.